Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día. Que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, que se la hallará. y la salvación me daré. ¿De que le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo no sirve? a verlo salvación te daré de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo no sirve